Amigos, hablemos del movimiento hippie y su contracultura. Se han cumplido 61 años del movimiento contracultural del hippismo y aún perdura su ideología de amor, paz, justicia, igualdad, rock and roll, que es lo que la mayoría de los humanos anhelamos, quizás con otras ideas o filosofías de vida, pero la fecha aún perdura ya que en Europa, América del Sur y varias partes del mundo existen comunas hippies. Se llama hippie o hippie a un movimiento contracultural libertario y pacifista que tuvo su origen en los años 60 en Estados Unidos, así como también a los seguidores de dicho movimiento. Los hippies... Derrotaron la maquinaria de guerra norteamericana, cuando sus protestas terminaron con la guerra de Vietnam. Sus lemas eran amor y paz. Su símbolo, la pisada de una paloma dentro de un círculo, y su manera de luchar fue con el poder de la flor. Lo demás es para desmerecer, menoscabar y confundir. Fue un movimiento rebelde que revolucionó la sociedad conservadora de aquel entonces y el gobierno, casi que opresor de Nixon y en su principal auge, comenzaba la guerra de Vietnam. En ese movimiento fue una base importante para protestar contra la guerra de Vietnam y comenzaba la revolución de Europa. De izquierda a derecha, de arriba a abajo, Guerra de Pilman, Los Beatles, Asesinato de John F. Kennedy, Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados, Estados Unidos, de los Ciudadanos Negros, Festival de Woodstock, Revolución Cultural China, La Protesta Gay por sus Derechos en el Bar y la llegada a la luna en mi opinión apoyo muchas cosas de ese movimiento aunque no eran necesariamente el uso de las drogas para alcanzar según ellos esos estados espirituales de subconsciencia o expandir la mente no es necesario en lo absoluto Apoyo la paz, la libertad y la libre expresión, pero no así el libertinaje. En esas fechas aprovecharon el idealismo hippie para introducir el consumo vegano. Colbert, que tenía 25 años, y tres de sus amigos empezaron a vender comida vegetariana en su café de Los Ángeles, California, en 1970. La clientela era exclusivamente hippie. La comunidad de la contracultura. Otro de los negocios muy rentables fue el consumo de diferentes tipos de droga, como la marihuana y el LSD. El primer y multitudinario festival musical hace 60 años, marcó el principio del fin Movimiento hippie de los 60, pero fue el ícono de libertad de esa generación que quería cambiar el mundo, había que crear un mundo nuevo. Y Wurstock fue el espejismo de esa ilusión hippie. El pacto de Wostok tuvo una repercusión mundial como ícono y cumbre de una generación que quiso cambiar el mundo. Los hippies jugaron un rol determinante en la posición interna a la guerra de Vietnam y a las políticas radicales de la época y brindaron un apoyo determinante a las luchas por la igualdad de géneros de razas y la aceptación de la homosexualidad en occidente. Su influencia en las artes, el cine, la literatura y la cultura en general es reconocida a pesar de la absorción del movimiento hippie por el sistema. Este perduró durante décadas y aún hoy es posible percibir su legado alternativo y pacifista. Los hippies eran profundamente contestatarios, lo que en su época equiv equivalía a decir antibelicistas, anticapitalistas, opuestos al aburguesamiento y a la mediocridad de la sociedad de consumo. Descreían de, la, de los conceptos tradicionales de familia, religión, moral y buenas costumbres y abrazaban la exploración, la innovación, la fraternidad universal, la libertad sexual y el nomadismo, por lo que emprendían viajes frecuentes a lo largo de los Estados Unidos. Eran radicalmente iconoclastas, al menos para su época, dejándose el cabello largo y vistiendo ropas de flores en franca controversión de una sociedad que distinguía muy rígidamente los roles de género, pero además apoyaron abiertamente las iniciativas ecologistas y ecosocialistas, a menudo abrazando el anarquismo, el socialismo libertario o la vida comunal. Festival de Wostok fue una congregación hippie con música de rock realizada desde el viernes 15 hasta la madrugada del lunes 18 de agosto de 1969. Tuvo lugar en una granja de 240 hectáreas en Bato, condado de Sullivan, estado de Nueva York. La droga empezó a llevarse a mitos como Jenny Joplin, Jimmy Hendrix, Brian Jones o Jim Morrison. Las estrellas del rock se hicieron millonarias, los jóvenes crecieron, y la utopía desapareció. Norteamérica sufrió una crisis de conciencia con la derrota en Vietnam o el escándalo Watergate. Por todo ello, el Festival de Augusto constituye el último bastión de lo que fue el esplendor de los hippies. La contracultura de los hippies llegó a Europa y a América por los años de 1969-1970. Muchas de las estrellas del rock mexicano se involucraron en la contracultura. El Festival Rock y Ruedas de Tres Días en 1971 fue organizado en el Valle de Habana, cerca de la ciudad de Toluca, un pueblo vecino a la ciudad de México. Y se empezó a conocer como el Bostock mexicano. El nudismo, el uso de drogas y la presencia de banderas estadounidenses escandalizaron a la sociedad mexicana. policía era la principal enemiga del movimiento hippie por vivir sus vidas con sus preceptos de la contracultura desde su nacimiento en los años de 1960 el movimiento hippie se ha encargado de influenciar a unas personas que creen en la paz universal mediante la convivencia el respeto por la naturaleza y una cultura que se debe especialmente de la filosofía orientales los hippies comenzaron a romper todas las barreras pero para algunos el icono de libertad era en realidad libertinaje. fueron estas fallas de comunicacionales las que comenzaron altercados públicos con numerosos heridos desde su nacimiento en los años 60, el movimiento hippie se ha encargado de influenciar a algunas personas que creen en la paz universal mediante la convivencia, el respeto por la naturaleza y una cultura que se debe especialmente de la filosofía oriental. ¿Y qué es la filosofía de vida? Filosofía de vida es una expresión que se refiere a los principios, valores e ideas que rigen el estilo de vida de una persona o de un grupo y orientan su comportamiento en busca de la autorrealización.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 amor por la sabiduría o el conocimiento, y le suma el complemento de la vida. Por lo tanto, la filosofía de vida será el amor por la sabiduría de vivir. Existen muchos tipos de filosofías de vida en la sociedad. Muchas provienen de las religiones o espiritualidades como el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el budismo, el taoísmo, etc. Lo contrario es, en consecuencia, vivir en estado autómata o automático. El movimiento hippie ha muerto. Las creencias de los hippies sobrevivieron alrededor de tres décadas. Con el tiempo, el concepto fue evolucionando y los jóvenes se fueron dispersando. En la sociedad actual no existe un grupo definido de hippies, pero sí múltiples personas que deciden vivir sus vidas con los preceptos de esta filosofía. Los hippies sobrevivieron alrededor de tres décadas. Con el tiempo el concepto fue evolucionando y los jóvenes se fueron dispersando. En la sociedad actual no existe un grupo definido de hippies, pero sí múltiples personas que deciden vivir sus vidas con los preceptos de esta filosofía. Y aún hoy es posible, a pesar de la absorción del movimiento hippie por el sistema, este perduró durante décadas percibir su legado alternativo y pacifista. Espero alguna vez en el mundo ocurra un movimiento similar y que no haya necesidad de más guerras para derrocar gobiernos opresores y que solo se necesite el respeto al derecho ajeno. Uno de los varios problemas es la desigualdad económica que está fuera de control, siendo que el 1% de la población mundial acapara 82% de la riqueza mundial, el cual significa el peligro que traen las grandes fortunas, es la concentración del poder en un sector de la sociedad, y lo cual pueden manipular a la banca, la industria, gobierno, comunicaciones, educación, etcétera. Tiene que ser más equitativo los ingresos que se obtienen en las verdaderas riquezas del mundo. Descansa en sus habitantes si hay paz y armonía. Somos capaces de desarrollar todo nuestro potencial, ser más productivos, aportando nuestra creatividad. Quizás la ideología de los IPIs son criticados negativamente en muchos aspectos y que es una utopía. El escritor Anatole France en una de sus frases célebres comentó La utopía es el principio de todos los progresos y el diseño de un futuro mejor. Mis amigos, espere, espero que la paloma de la paz de los hippies, la veamos volar pronto.